Tradiciones. Tradiciones, un programa cultural donde se comenta y analiza temas de trascendencia, historia, arte, leyenda, personajes, música, remembranzas, homenajes, recuerdos, deportes, anécdota, exposiciones. Con invitados, comentaristas y conductores. Tradiciones, escúchelo y véalo por tvcartagodigital.com.com